Eh, eh, esto eh, ya, a propósito de la Navidad, de El Merengue volvió Juanita, pero en esta ocasión con la pámpara aprendía. Y a la gente que nos está viendo en las redes, le vamos a dejar aquí, porque no lo van a poder ver por los derechos de autor, aquí abajo le vamos a dejar el link para que usted lo pueda disfrutar, la gente que no lo ha visto. Y le voy a pedir a la producción que me ponga un poquitico no de por... la canción. Sí, pero en, en las redes no puede salir. No voy a presentar el video. Un momentito, no voy a presentar el video porque tiene unas imágenes que, que yo entiendo no son, no son prudentes. Apropiadas. apropiadas para esta hora, pero sí quiero que ustedes escuchen la canción. Vamos a ponerla. Juanita! Ahí está eh, este homenaje a Milly Quesada. Y me hubiese gustado, ya el programa se terminó. El el de de no, no, no, no, no, no. Esther no, no, Forero eh, compuso No, ese no, no, no, Eso, no, oye, eso fue eso rescatar... Óyeme. Rescatar no, no el merengue. Sí, sí, favor. sí. Si tú escuchas. disparate. Y yo, ¿Cómo y, tú vas a decir eso? El, es que rescatando el, el, uno eh, de los mejores merengues más emblemáticos de este país. Esta semana, el hecho de que tenga mucho view. Es que la gente, la mayoría de la gente, tiene un gusto pésimo en materia de música en este país. Créeme, la mayoría de la mira, gente en este eh, país no sabe de música. Eh, es que no, no hay que eso saben es, un disparate. El, es que sepa de música. Eso no me parece a mí. de música. Es lo que la gente. Tres tigres cantando el merengue como un relajo. No, pero está bien. Porque tú lo que tienes que saber favor. es que si eso le gusta a la eso mayoría, es un daño, especialmente la juventud, a la juventud, está bien porque estás recatando el merengue. ¿Qué es ese merengue? Eso Pero es un búscame un solo este merengue. País. Escúchame, Amado. Búscame un solo merengue. Que esté sonando como está sonando ese, significa no, es que lo rescataron. Claro, porque el mal, están aportando al... el mal gusto tiene un espacio en este país. Oye, el qué mal vaina. gusto tiene un espacio en este Oye, país. Qué vaina. Ese video claro tiene que sí. en YouTube, lo publicaron el día 13 de diciembre, o sea, eso fue ayer, como, como quien dice. Y ya va rondando los 2 millones de views. Ningún claro. video, ningún video de ningún merenguero dominicano, incluyendo el mismo de Mili. Va, ha llegado a esa cifra. Pero eso no lo hace bueno. No bueno, lo hace pero una lo, obra maestra. Déjate de vaina. Lo importante es lo, que ¿por se ¿Por Porque el la mayoría de la gente que ve eso, ese, ¿Eh? ese, la mayoría no tiene gusto musical. No sabe pero lo y que es. Que, es. Y, qué, ¿Y qué importa que una gente tenga o no gusto musical? Lo importante es que, ustedes, que la Porque a, a ustedes, a ustedes, los que piensan lo es que como tú, lo para los views son más importantes que, que la yo calidad. Oye. A, a escuchar una vaina de Mozart, y Jodienda Oye. Eso es muy aburrido para mí. Por eso mismo, tú no tienes gusto pero musical, es que, que, tú no sabes de música es que ni es que sabes de gusto eso. Que el señor es tú oye, tú eres, tú eres, tú eres un ignorante musical, pero, un sordo ser, musical. Tú eres un que hombre que, que no más, tiene oído para la música. Ser. Tú no pero, sabes lo que es un buen arreglo oye, musical. Oye, pero que qué importa. Y yo tengo que ah, saber no te lo, buen arreglo musical. lo que la música. Yo lo que La calidad no vale, para ti la calidad no tiene sentido. La música es, música es eso, tiene que gustar. No, hombre, eso no es música, eso es disparate, Para mí lo que no me gusta no es música. Bueno, para mí, eh, para ti, tú dirás que eso no es música, pero, pero para claro una gran no. mayoría, sí. Y qué bueno que estén rescatando el merengue. Significa que estos muchachos, que estos emboceros, son capaces de hacer de todo. No, son, son capaces, capaces de hacer, hacer muchísimos todo, disparates y, da, y dañar muchísimas todo, cosas que están buenas. Oye, son unos idiotas, no, unos estúpidos. Lo, lo, y re, este país, bueno. lo que ven, lo que lo suben, lo que le dan el view, son más estúpidos todavía. No, ningún eso estúpido, es disparate, No, vaya. ningún estúpido lo que pasa que la gente elige. Para, para su gusto, lo que quiera, como dice, para los gustos, los colores. Cógelo, si diciendo, pero nosotros si tenemos mucha gente, gente con mal gusto eh, en este eh, país. Lo por único Dios. que yo le critico a ellos es wow. que el video, Miren. Pero no hay. oye no hay, eso ahí no hay calidad. Eso es un grupo de tigres, ¿Pero quién te a tigres cantando no hay mal pero, cantada pero un pero tema quién te que no es probó a ti eh, eh, El juez, de la calidad. pero que eso, sabes tú. Pero tú nomás tienes que comparar el arreglo original de, de Rafaelito, que era el eh. hermano de Mili. Sí. No, esa canción era un vallenato pero... de Esther Forero sí. y se convirtió en un merengue y ellos y ellos lo salvaron Sí, ahora, pero se hizo cantaron. una obra maestra. Ese arreglo es una obra maestra. Pero mira. Pero estos carajos a la vela que no saben de esa vaina, cogen y se ponen a cantar tres tigres Está bien. y hacen una. Y, y, y lo, lo cuá, que, yo a millones que yo le critico a ellos es que Lo que yo le critico a ellos que no era necesario utilizar cada, cada la view es escuda, peso, ¿eh? Cada view de eso es un peso. Cada view de eso es un peso. Eh, ¿Cuánto es Génesis? Pero también lo pero importante cuánto, es lo Pero ¿Cuánto? Dime ¿Cuánto? Óyeme eh, Antes de terminar Lo único que yo le critico oh, a ellos oh, pero eh, acá. 30 segundos Oye, Israel 30 50 segundos. mil pesos la, Mi crítica, no, mi crítica tú estás, tú estás a ellos relajando. es Que no debieron utilizar vamos a hacer una pan para Pudieron haber yo. salvado eh, No utilizar sí, sí. la modelo casi desnuda Que ellos Esa presentan cuatro, ahí dólares. dando golpes. Creo que pudieron Creo que fue innecesario porque la canción le quedó muy bien y como quiera iba a conectar. Ahora bien, le puedo asegurar, para terminar, le puedo asegurar que esa canción cuando suene en las discotecas, todo el mundo la va a cantar. Bueno, Esa. yo quiero que hagamos algo ahora al final. ¡Todo el mundo! En este programa, yo quiero que no se vayan, no me, no me saquen ah, no, todavía. Saquen del aire. No lo no, no, no, no saquen todavía. Miren, yo pienso que aquí lo que cabe en este momento es de desearle, desearle a todo nuestro público, a todo el pueblo franco-macorizano, a todo el país, a todos los dominicanos de aquí, de allá. Como dice Fulvio, los que están allá, que se conectan con su país a través de nosotros, desearles una feliz Navidad. Que disfruten en familia, que disfruten como quieran disfrutarlo. Y que recuerden que nosotros somos un equipo... Sí. Un equipo. Esto es un panel. Esto es un panel compuesto por un equipo de intelectuales que nos juntamos todos los días a hablar de diferentes temas y a buscarle la razón de ser de las cosas para que ustedes se informen y tengan una idea de por qué ocurren las cosas y cómo ocurren. Nosotros somos un equipo y somos realmente eh, unidos, hermanos. Por eso... Yo quiero felicitar públicamente a Yerjan, darle el abrazo, la Navidad, el abrazo de Navidad, ¿Eh? el abrazo de Navidad, una ¿Eh? feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad, Maestro. Malogrado, Feliz Navidad. <risa> <risa> Señores, <risa> una, sí, una Feliz oh, Navidad brava. para todos ustedes. Nos vemos. Sí. Oh, me me me no ¡Ok, no,